Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y hoy, pues como os pongo eh, en el título, quiero que, bueno, pues de alguna forma mostrar, ¿no? Eh, la potencia del momento en el que vivimos versus... Sobre todo para la gente que está atascada, ¿no? Que está atascada ahí en 60.000, 69.000, 50.000, da igual, ¿no? Muy arriba y, y ahora mismo está todo muy retraído y dices, hostis, pero es que puede bajar más. Claro que puede bajar más, pero hostis, también puede rebotar. Sí, claro. Eh, habrá que adaptarse a la realidad del momento, que es la ventaja que tiene el trading y el análisis técnico sobre el análisis fundamental, la capacidad de adaptación rápida. Eh, decía Vera Eren, Emil Vera Eren, la inteligencia nos fue concedida para dudar. Efectivamente, para dudar de todo. Hemos visto, eh, y ahora lo vamos a ver, unas noticias que nos hacen dudar de absolutamente todo y de cosas que, bueno, pues que pasan. Y lo que yo dije el otro día, ¿no? Al final, pringan... Pues bueno, gente intermedia, gente que no tiene nada que ver con las cosas, y los verdaderos chorizos, pues desaparecen, se van y no, y no llega a ningún lado. Y al final es la injusticia, ¿no? Eh, bien, dicho esto, ¿por qué la potencia del momento? Os voy a poner un ejemplo muy básico, que lo podéis calcular cualquiera, evidentemente. Y una persona que haya puesto mil dólares. A 60.000, ¿vale? No voy a ser un tajista y me voy a ir más abajo. Mil dólares a 60.000. Vale. Y ahora en 16.000 compra 100 dólares. Es decir, un 10%. ¿Os habéis parado a pensar o a calcular cuál sería su posición o cuánto habría mejorado su posición de esos mil dólares puestos en sesenta mil? a los 100 dólares puestos ahora en 16.000? Pues bien, ya os lo digo yo, que para eso lo ha he hecho. Y es para que veáis un poquito el potencial que tiene esta parte del mercado. Esto es para los que están dentro desesperados. ¿vale? Esa persona, con solo un 10% de lo que había metido en 60.000, ha mejorado su posición total a 47.200... 27 dólares, 47.227, es decir, la baja un huevo. Evidentemente, si esos 100 dólares los metes un poquito más abajo, o en vez de 100 son 200, imaginaros la mejora que mete. Esto, ¿cara a qué es? Cara a un posible rebote. Y ahora vamos a ver también cuál pudiera ser pudiera ser el precio de la criptoprimavera, ¿vale? Vamos a quedarnos con ese número, ¿vale? Gente que haya entrado en 60.000, que haya metido 1.000 euros o 1.000 dólares, y en 16.000 le mete 100. Mejora su posición a 47. Vamos a hacer un ejemplo, oye, yo creo que más o menos de máximos, no creo que todo el mundo haya entrado en 69. La gente que esté en 50, gente en 65, gente en cuarenta y tantos vale lo normal, he dicho bueno, ya se tira para arriba vamos a hacerlo en 60 pero venga, vamos a ver cómo están las cosas vamos a ver esa noticia y, y vamos a, a ver qué podría hacer el mercado después de yo mejorar mi posición y si ese iremos a un nuevo ATH, esa cripto primavera eh, vamos a verlo, venga, me enrollo, me enrollo mucho, comenzamos y dale a la campanita bueno pues aquí lo tenéis Arkham Intelligence Alameda Research retiró 204 millones de dólares antes de declararse en quiebra más jeta imposible y además se deben de pensar que, pues, que no iba a pasar nada pues claro, como este muchacho de 29 años pues no sé, no sé a qué coño jugaba y su equipo tres 4 de lo mismo pues se pensaban que el mundo era jauja y que, bueno, pues tú podías aquí meter, sacar y tal y que no iba a pasar nada. Eso es robar. <risa> Entonces, bueno, eh, veremos a ver, veremos a ver porque eso se sacó en Stablecoach y claro, tiene su rastro, tiene su todo, a no ser que hayan hecho una lavandería, pero quien la sacó, eh, se sabe, imagino que se van a saber rápido quién, es, es quién la sacó, y es robarle el dinero a la gente. O sea, son unos putos chorizos y al final pues pagarán seguramente quien no tenga que pagar, como suele pasar siempre, bien vamos a ir a nuestro querido Bitcoin que lo debo de tener por algún lado <ríe> aquí está hijo de eh al final ha hecho un dibujo pim, pam, pim pam, no bajó más y a medio camino está ahí tonteando, eso eso bueno, no está mal, eh no está mal porque bueno eh, es un, un punto interesante, pero claro, está por encima del cierre. vale, Está por encima del cierre eh, que hubo de los, de los futuros, 16.300 aproximadamente. Uh, no pasa nada, puede seguir subiendo. De hecho, lo que estuvimos viendo, recordar ¿vale? que eh, en futuros había pasado, después de haber hecho un toque en la línea de tendencia, la media de 50 había cerrado por encima. Esto es muy positivo. Siguiente viaje, zona de 16.795, 16.800, para encontrarse con la media de 100. Ya veremos qué pasa después, ¿vale? Eso iremos viendo poquito a poquito. Entonces, está bien. Vamos a ver en un plazo mayor de tiempo, que es un poco lo que estábamos hablando ahora, ¿no? De decir, eh, en semanal, ¿qué pasa en semana Bueno, pues en semanal la semana es una semana, podemos decir que positiva. Primero, porque bueno, es un martillo verde. Eh, segundo, porque supera la semana anterior, pero nos falta volumen y nos falta habernos mm, movido un poquito más en cuanto al precio. Bien. Eh, dicho esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿O a qué porcentaje? ¿A qué porcentaje eh, subió la cripto primavera después del cripto invierno? ¿Vale? Cripto primavera recuperó un 342%. Vale, ojo, un 342%. Se dice pronto. Bien, si yo suponemos que el cripto invierno acaba en 10.000, vale, vamos a irnos aquí abajo. ¿vale? Esta, esta zona que tenemos aquí. Venga, en 10.000 y subo un 300 42% ¿vale? estaríamos en la zona de 44.876 es decir prácticamente planos en cuanto a esa persona que había metido 1.000 dólares en 60.000 y había metido 100 dólares en 16.000 y había mejorado su posición a 47.227 ¿vale? Aproximadamente. ¿Tiene que ser igual? No. ¿Qué no? Entonces, ¿por qué cojones lo has medido así? Pues muy sencillo. Porque el bajar a 10.000, ¿qué supone? Pues supone que uh, en este quinto invierno perdimos un, uh, vamos a medirlo hasta aquí, 84% aproximadamente y en este quinto invierno si perdemos el mismo 84%, ¿vale? Estamos aproximadamente en la zona de 10.000. Ya está, por eso lo he hecho así, ni más ni menos. ¿Tiene que ser igual? No. Ahora bien, después de esa cripto primavera ¿vale? Super guay, que viene Hubo un retroceso, luego viene el COVID aquí, pero bueno, viene un retroceso y siempre suele ser así, ¿vale? Este retroceso es el que tenemos que aprovechar para volver a descansar y prepararnos para lo que es ya un mercado alcista. ¿Cuándo? Después del halving. Esto, esto que hay aquí ¿Vale? Este retroceso con esta subida. Esta subida era lo que era el FOMO generado hacia el Halving. El Halving fue posterior al COVID porque, claro, pues, bueno pues las cosas vinieron como vinieron. Entonces, el Halving más o menos estado está, está en el punto en el que tengo yo ahora mismo la manita. ¿Vale? Pero veis que previamente, pues lo que se estaba generando era un FOMO importante. Esta subida desde mínimos, estamos hablando de la nada, desdeñable cantidad de un 61% en Bitcoin. ¡Ojo! ¿Vale? Bien, posteriormente a eso, pues yo creo que la, ma la mayoría, ya sabéis, bueno, apoyo y a partir de ahí no paramos de subir prácticamente hasta llegar a los 40.000. Entonces, si en el siguiente quinto invierno, aunque bajáramos a 10.000, hay gente que ya está ahí hablando de 6.000, de... Bueno, pues, pues si bajamos a 6.000, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que esperar. Pero vamos a suponer que cumplimos con esos parámetros en todos, en todos, absolutamente en todos los ciclos, a pesar de que eh, ya oiréis mucho incluso a mí me lo habréis oído, bueno, este indicador es muy bueno, este indicador no ha fallado, este indicador final, en situaciones excepcionales pasan cosas distintas, ¿no? Y estamos en una situación excepcional. Eh, pero siempre, lo que sí que se ha cumplido siempre ha sido que hemos bajado un 84% aproximadamente. Y eso nos lleva a los 10.000. Entonces, rebotando rebotando aproximadamente algo parecido ¿vale? en el primer arranque, ese primer rebote, esa primera vuelta oye pues como que no está mal no obstante de mínimo a máximo si yo lo mido ¿dónde narices hemos parado? yo quiero que sobre todo los alumnos que tenéis esto y lo tenéis bien configurado vamos a ampliar Señores, Golden Pocket Pro Perfecto. Perfecto, clavadito. Bueno, sí, bueno, vamos a poner esto ahí, que está mejor ajustado. Y si ajusto aquí bien, a ver si me deja que me falta un pelín. Ah, ahí, vale. Da igual, ampliamos y esta mecha está en Golden Pocket Pro Perfecto. Tiene que ir ahí, exactamente ahí, no tiene por qué, pero es una zona muy, muy a tener en cuenta cuando llegue la cripto primavera, donde en un momento dado, ostras, deberíamos tener muy en cuenta para parar. vale Posteriormente, después de, de toda esta caída, los objetivos se fueron cumpliendo a la perfección, ¿vale? Por FIBO, inclusive, fijaros, el TP1, ¿dónde estaba? Y mirad dónde llegó, el TP2, ¿dónde estaba? ¿Vale? Y mira dónde llegó máximo y apoyos. TP3, donde estaba? Fue máximos aquí. Y TP4, donde estaba? Y fue prácticamente clavadito a ese máximo. Me faltó un pelín. ¿Vale? Entonces... A mí que me diga... Y si, si lo ajustamos, va clavadito. Y depende luego del exchange, pues hay pequeñas variaciones. Es normal, ¿vale? Cuidado. Que es muy potente tener una buena herramienta. Por cierto, hablando de esto... Eh, mañana es Cibermonda y mañana por la noche se acabarán las ofertas para el que las quiera aprovechar, ¿vale? Eh, eso es en el largo plazo, ¿vale? Pero sobre todo, proyectar ¿vale? en la posición en la que estéis y lo que podéis mejorar, eso. Si hemos hablado de alguien que compró en 60.000 y compra ahora, alguien que está mejor, ostras, pensároslo, ¿vale? que luego puede bajar mucho más y decir, yo quiero ir al punto exacto. ¿Vale la pena el riesgo? ¿Vale la pena el coco reventado todo el día? ¿Vale la pena de verdad el sufrimiento? Yo creo que no, eh yo creo que no vale la pena. Lo que vale la pena es tomar acción, decir, aquí señores yo me apeo, o aquí entro y ya me despreocupo durante un tiempo, al menos en el un corto o medio eh, espacio de tiempo, porque claro, es que cuando se dice corto espacio de tiempo, yo no sé, corto espacio de tiempo es menos de un año. ¿Vale? Medio espacio de tiempo estamos hablando a partir de 2 a 5 años y largo espacio de tiempo estamos hablando de 5 años a 10 años. En el muy corto espacio de tiempo cuando hablamos de futuros o tal, bueno, ya empezamos a hablar de en las próximas horas, los próximos días. ¿Vale? Tener esas cosas en cuenta. Es que muchas veces yo creo que el entendimiento se nos va un poquito la pinza. Bien, eh, Bitcoin en 4 horas está haciendo una buena vela. Vamos a ver cómo en los futuros del CME, que es lo, lo interesante y lo que nos va a mandar. Esperemos que abran bueno, pues como yo creo, ¿no? Un poco positivos y que podamos ir a la zona de los eh, 16.800 más o menos, después de haber confirmar por encima de, de la media de 50. Sería, sería lo suyo. Pero hay que tener en cuenta que entramos en una semana con noticias, noticias que de momento no tienen pinta de ser muy halagüeñas y a ver qué narices pasa. Entonces es una semana bastante bastante interesante en la que hay que tener mucho cuidado. Otra semana pues para ver, como dije cuando pasó lo de FTX, los toros desde la barrera. Bien, eh, Ethereum haciendo algo muy muy similar, es de, está un poquito a la espera, quizás vuelva a retomar este canal y cuando toque en esa zona vuelva a caer. Lo vamos a ir viendo. Yo... Sigo buscando cortos, ¿vale? A pesar de que en cualquier momento dado podemos pegar un latigazo al alza. Pero yo sigo en, en mis 13 en ese aspecto. Y eh, el, el total market, pues eh, tres cuartas de lo mismo. Ah, la dominancia de Bitcoin sigue cayendo. Fijaros que el total market ha subido un poquitito, pero la dominancia ha bajado bastante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos altcoins que se están comportando... Bastante bien. Sabéis que muchas veces el mercado de altcoins, bueno, pues nos hace eh, tomar beneficios en algunas de ellas. Yo personalmente, vuelvo a insistir, sigo fuera de las altcoins. Para mí, BNB no es un altcoin, para mí Ethereum no es un altcoin, ¿vale? Um, son, son otra cosa, tampoco son Bitcoin. Uh, Litecoin me gusta mucho cómo se está comportando. Vamos a ver qué tal hace el camino a su halving que no haga como el halving anterior. ...que previamente parecía que iba muy bien... ...y luego se metió una cuestión importante... ...si mete una cuestión importante habrá que meterle chicha... ...pero bueno, ya veremos a ver... Eh, ...vamos a ver en el lado negativo... ...que tenemos a Coco, Atlas, Velas... Eh, bueno... ...Tru, bueno, True, nada... ...Planet, MDX y bueno, poca cosa... ...la verdad es que poquita cosita... ...pero en el lado positivo tenemos a Celo... ...y alguien me ha pedido que eh, analizase Celo... ...de momento el movimiento que ha hecho es... ...tremendamente bueno por el porcentaje, evidentemente, y ahora la pregunta es, ¿va a poder pasar la media de 100? Vale, yo lo que esperaría de celo es una banderita con la media de 50 como soporte si no pierde la media de 50, probablemente en muy poquito tiempo uno o dos días, lo podemos ver en la media de 200, 0.90 eh, cuidado hasta ahora mismo, aproximadamente entonces bueno en esa zona, que evidentemente esta media va a ir bajando la media, aunque el precio suba y a lo mejor nos encontramos en 0.8888. Esta zona de máximos que hay aquí, ¿vale? Es la que marca 0.88. Bastante bien. Muy potente. Tiene margen todavía para llegar ahí. Con lo cual, bien por celo. Eh, mi opinión personal, aparte, sobre celo, es bastante positiva. Yo creo que es uno de los que va a sobrevivir. Tiene mucho que decir a lo largo del próximo mercado alcista. Y a partir de ahí, pues oye, vamos a ver. qué mmm, ¿Con qué nos, nos vamos a encontrar en celo? ¿vale? Nos vamos a encontrar con esa línea verde aproximadamente, los 0,80. Vamos a ajustarlo ahí. Vale, 0,79, 0,80. Primera zona de resistencia, aparte de la resistencia dinámica que tenemos con la media de 100. Y entre esa resistencia dinámica más la media de 200, justo entre esa zona es donde debe de parar. Y debe parar en condiciones, porque si no, no va a poder seguir subiendo. Para que siga subiendo, siguiente objetivo, ¿dónde estaría una vez pasada esa zona? Si es que la pasa en este punto de pivote que tenemos aquí arriba, en la zona de 1.15, más o menos. ¿vale? Más allá, pues ya sabemos los siguientes escalones, ya los tenemos dibujados previamente. ¿vale? No es por, por gusto, sino por estos puntos de pivote antiguos, ya que tiene este además, fijaros. ¿Vale? Que nos va prácticamente al precio de salida. Entonces, son zonas muy importantes. Si yo las tengo marcadas, evidentemente es por algo. No es porque me apetezca y diga, ah, esta, está esta, esta que está bien. Ahora bien, la zona en la que estamos, ¿qué está haciendo? Pues si nos vamos a puntos exactos, fijaros cómo de este toque a este toque rompió, y esto ha sido un pullback a esa línea. ¿vale? Es una línea... ...relativamente temporal... ...y ahora mismo... ...ahora mismo lo que está haciendo... ...es... ...vamos a hacerlo ahí justo... ...vale... ...es sobrepasarla nuevamente... ...vale... ...desde este máximo... ...hasta este y este... ...la ha sobrepasado... ...por eso es importante la banderita... ...que la media de 50 empiece a darse la vuelta... ...y se nos produzca un cruce... Entre nuestra línea naranja y nuestra línea morada, eso es lo que le puede llevar bastante más al alza. Pero paciencia y cero, cuando le, le da por subir, sube, ¿eh? sube, sube bien. Cadena también se va recuperando un 16%. Dodge contra el USDT, ahí está, también pegando un buen pepinazo. Importante, a ver si vuelve a llegar a tocar la línea de resistencia que teníamos que ya tocó una vez. Está complicada la cosa, vale pero bueno, eh, nunca se sabe. Eh, Neble también por aquí. Los Library Cage, otro 10%. Ahí sigue luchando y peleando por intentar llegar al alza, arriba. Eh, Mask, Sushi, también, 8%. Muy bien, muy bien. Y Sushi, nuevamente, digo, ¿vale? Recordáis, estos mínimos, estos mínimos que ha hecho aquí, han sido superiores a los anteriores. Eso es, a ver, no es tan exagerado como en otros casos, pero bueno, está bastante bien. Y fijaros cómo está intentando romper la media de 200%. ¿Vale? Que es, Hemos estado continuamente por debajo de ella. Desde que la perdimos aquí en... ¿Qué fecha fue? Estoy, la mierda está aquí. La perdimos definitivamente. Bueno, en realidad la perdimos aquí. En, en noviembre, ¿vale? La perdimos, la retesteamos y a partir de ahí hemos estado siempre por debajo de ella. Bueno, pues la intentamos pasar. Claro, nos hemos pasado de listos. Y bueno, pues la hemos perdido. Y ahora vuelvo a intentar ir al ataque de ella. ¿Vale? Estaría bastante bien que pudiera pasar por encima inclusive de la de 50. Que está... Ahora mismo aquí, la línea morada, estaría sería muy muy bueno. Podría meter un buen pepinazo a la zona de dos prácticamente, sushi. Pero bueno, paciencia que no está el mercado, no está el chucho para ruidos. ¿vale? Tita también está por aquí, los waves. Y bueno, poco a poco parece que el mercado quiere hacer algo, pero uy, yo creo que falta un poquito de chicha y de limonada, sobre todo eh, que no haya tanta incertidumbre en el mercado, es lo que a mí me parece. Bueno, a mí me parece la realidad de, de lo que hay. Bien, pues nada, esperando esperando que haya una buena apertura en los futuros de CME, nos despedimos con Bitcoin, cuatro horas haciendo una vela, bueno, pues plana, con toda esta zona que está, está bien, pero planita, y en una hora, pues intentando mantenerse por encima de estos cierres de máximos anteriores para intentar atacar la zona de los... 596, 16.596, si sí puede, si no puede, pues una mechita, irá para abajo y bueno, pues está jugando. Y toda esa banda entre, recordar que la apertura eh, de los futuros del CME o el cierre está más o menos en, pues aquí, en estos mínimos que hay aquí. ¿vale? Según nuestro... Según nuestro precio, ¿vale? Que nosotros no tenemos por qué bajar hasta aquí, son los otros los que tienen que bajar hasta ahí y luego recuperarse, si es que se tienen que recuperar, o irnos al carajo de una vez por todas, porque eh, fijaros cómo poco a poco ha ido bajando el volumen a lo largo del día de hoy, simplemente a la espera de ver qué narices abre y con qué ganas abre el mercado estadounidense. Así que poco más, espero que tengáis una muy buena semana, recordar muy bien, ¿vale? eso lo de mejorar posiciones y lo de bueno pues que el mercado llegará un momento y va a llegar un momento en el que genere una cripto primavera exactamente igual que esta igual que aquí tuvimos este invierno muy muy duro y con esta caída tan dura eh, que tuvimos pues llegará un momento en que volvamos también al alza este retroceso nos hará, bueno, pues recuperar un poquito de fuerzas, un poquito de dinerito para enchufar aquí y tirar hacia arriba en la siguiente, en el siguiente burrún, Balran o Belren, como lo queréis llamar, ese pedazo mercado alcista que nos esperará posteriormente y en el que seguro que más de uno vais a hacer un buen pellizquito. Así que chicos y chicas, como digo, sin invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.